si estás cansado de espera, muévete, si tienes frío, muévete, si estás cansado de espera, muévete, si tienes frío, muévete.